Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tieno Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a respaldar a hacer una copia de seguridad de sus contactos del iPhone en su computadora de una manera súper fácil, súper sencilla y sin tanto rollo. Bueno chicos, la verdad es que el procedimiento es muy sencillo para hacer la copia de seguridad de nuestros contactos en nuestra computadora vamos a necesitar nuestro programa DinoShare iCareFo ¿okay? Este programa estará en la descripción del video al menos toda la información para que puedan descargarlo, instalarlo y luego de obtener una licencia, ejecutar este. Muy bien chicos, una vez con el programa ejecutado a partir de este punto nosotros necesitamos conectar nuestro iPhone a la computadora a nuestro dispositivo con el cable USB Muy bien chicos, una vez conectado nuestro iPhone a la computadora con el cable USB Lo que vamos a hacer es irnos hasta el apartado de contactos, ok? Que se encuentra en esta parte de aquí abajo O también nos podemos ir aquí donde dice gestión para gestionar pues, la información del iPhone Pero vamos a irnos hasta acá donde dice contactos, ok? Ahí eh, vamos a ser redirigidos hasta la pestaña de contactos Y bueno chicos, aquí en este apartado vamos a tener todos los contactos ¿okay? Vamos a seleccionar aquellos contactos que deseamos respaldar En este caso, para este ejemplo yo voy a seleccionar todos los contactos Y luego le vamos a dar donde dice exportar Porque exportar es para copiarlo desde el teléfono a la computadora Y si necesitamos importar algún contacto que tengamos en la computadora al teléfono Pues le damos al botón de importar le vamos a dar ahora en exportar y aquí nos pregunten qué formato deseamos guardarlo. Si como una eh, tarjeta vcard, como un archivo vcard o como un archivo csv. No importa, realmente ya el formato lo escogen ustedes. Yo voy a seleccionar en este caso csv para mostrarles el ejemplo. Okay. Y ya luego eh, vamos a eh, seleccionar en dónde queremos guardar el archivo o los contactos, yo lo voy a guardar en el escritorio para mostrarles el ejemplo cierto aquí incluso le podemos poner un nombre y luego le vamos a guardar ¿sí? le vamos a guardar, ahí empieza la exportación ya ahí eh, se exportó exitosamente eh, pues la información, se exportaron los contactos y ahora vamos a poder visualizar que se ha creado un nuevo archivo en formato CSV ¿okay? En este caso, este formato se puede ejecutar con algunos, eh, algunos eh, programas, ¿cierto? Que puedan leer hojas de cálculo, ¿ok? Entonces, bueno, en todo caso vamos a abrir el programa Vamos a abrir el archivo, vamos a abrir eh, la información que hemos copiado Y bueno, aquí prácticamente vamos a tener toda la información Nombre de la persona, el sobrenombre, bueno, el apellido, ¿Cierto? Eh, el cumpleaños si lo tenemos anotado y si nos vamos más a la derecha nos vamos más a la derecha está de hecho espectacular me gusta mucho y bueno, en todo caso tengan esta eh, recomendación en cuenta porque si se les hace dificultoso hacer una copia de seguridad de sus contactos al menos de esta manera puedan hacerlo así que pues nada, espero que les haya gustado eh, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta, los invitamos a que se suscriban a este canal y recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teo Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias y hasta pronto.